Tres tacuaches tacuaches Cuatro tacuaches tacuaches 4 tacuaches duros, 5 tacuaches duros, 5 tacuaches duros, tacuaches duros, 5 tacuaches duros, 5 tacuaches duros, 5 tacuaches Yo pensé. ¿Eso es el mano de Freddy? mí tú te burlas, dejándome como si fuera nada. Coro nada más. No, es que esto... ¿Te, ah, se Te sabes boca, el coro. No, no, guárdalo, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Te sabes el coro? Sí, nada más. algo así. Ok, el puro coro con eso. Sí. No se lo muevo la boca. Encantame, ¿no? sí. sí. Como si fuera. another